De la casa, la rompen en lo que hacen, son grosos, pero de verdad, ¿eh? estamos hablando de nuestros amigos de Radio New que ya están con nosotros. Le damos la bienvenida a Fede Salazar y al señor Pablo Caldera. Hola chicos, ¿cómo estamos? Bien, ¿todo bien? Bienvenidos. Gracias. Me gusta Gracias. esto de que puedan eh, ser vistos, ¿viste? Porque la ¿Viste? radio sí. está ahí como la voz claro. sensual, la temperatura, la hora. Claro. <risa> la, la, la... Qué humedad hay. Pero no, son mucho más libres. que una cara bonita claro, ustedes dos. Supuesto. Estamos rompiendo la magia de la radio. Claro, tal También. cual, tal cual. Bueno, hoy un poco las redes sociales ha generado eso, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Sí. Eh, sobre todo eh, la forma de comunicarse, ¿no? Nosotros les decimos llamen, escriban un mensaje, manden WhatsApp, lo que sea. Nosotros sí. los leemos, los escuchamos todos Pero bueno, eh, los estudiantes muchas veces no nos conocen la cara Y bueno, acá estamos Claro, claro, pero no les pasa ponerle van al súper y empiezan a hablar, no sé pasame dos kilos de papa, ¿entendés? Esa, esa voz la ese... conozco, ¡Ah! esa voz me suena Esa voz, Creo Dios que es un poco más poderoso El Pablito también hace locución publicitaria Claro Aparte ¿se no pasa? tiene mucha voz, ¿no? No, no, no, Yo no tiene no, voz, la la voz claro. Es tremendo lo de Pablo, es como muy sensual bueno, Pablo, muchas gracias Es, es muy buen locutor sí, Bueno, también ¿Les pasa eh? eso? Sí, sí, sí, El sábado bueno. pasado fui a una ferretería y me dice, che, vos trabajás en una radio. Para ¿no? nada, ¿verdad? pero si querés comunicarte con nosotros. <risa> vale. Dice, me cariño que tu voz te saco para de algún lugar. Así que le mando un saludo a Cristian, creo que se llamaba. ahí del ¿Pagaste? Sí, pagué. No, entonces ah, no pagué. le mandé. mandé a ah, Ya pagué te voy a efectivo, a dar un par de tías. Pagué en efectivo, cero financiación, nada. Así que FTA. ahí estuve haciendo unas refacciones de... De la casa que el viento sonda me sopló. Se, se, se, llevó, todo. se, se llevó todo. Eh, todo eh, Ni bueno. IWIL e que está de festejo. Chicos, están en una radio que es líder absoluta hace tantos años, ¿no? Sí, ¿Qué se siente años. Dios mío. Eh, yo trabajo hace cuatro en la radio, Ay, hijo, pero, pero eh, yo trabajo hace eh, cuatro años en la radio. Eh, la verdad que es, es muy gustoso laburar en Ni e Will. Eh, y además por el compañerismo eh, o sea, la verdad que trabajamos todos para adelante juntos, el objetivo es uno y es ir por la información sí. y, y por llevar buenas noticias también eh, un contexto que por momento es muy difícil eh, a veces uno es medio parco con las noticias ¿no? sí. pero en todo caso sí se, se lo lleva bien en mi caso estamos con el marce Ciso, un presente simple de 7 y media a 9 de la noche Así que, bueno, ahí también nos, nos pueden escuchar. Un programa un poco más distendido y de vuelta a casa, digamos. Eh, Fede, esto debe ser compañía, ¿no? Porque son la compañía todo el tiempo, ¿no? Desde que arranca temprano, obviamente, toda la programación. Pero la gente sabe que tienen ahí ese, ese fondo con noticias, distendido, sí. con todo. ¿No? ¿Lo, ¿Lo ven así? Sí, sí. Es una mixtura muy, muy interesante lo que hacemos, sobre todo en, en New Will. A mí me toca estar a la mañana. Y, bueno, tenemos un ritmo bastante... Importante, Álgido, porque las noticias no, no paran, paran ¿eh? en este contexto que estamos viviendo en la Argentina, donde hay muchos anuncios, donde habla un funcionario, donde se dan definiciones que repercuten en la vida cotidiana de todos. Uh -huh. Y bueno, ahí estamos. Este, la verdad que es un trabajo muy, muy lindo, un desafío diario. Y bueno, la verdad que, como dice Fede, trabajamos en equipo, somos un gran equipo, eh, que estamos todos los días, 24-7, eh, ahí, firme y parejo lindo y se nota, y se nota eso también sí. no solo por las mediciones, digo que siempre han sido líderes, eh, sino también por, sí. por cómo se llevan ustedes al aire o sea, en los pases, eh, se nota esa buena onda Sí, entre todos. y además porque New Will también es una radio eh, muy tradicional, ¿no? Uh -huh. y que hay gente oyente que escuchan de hace muchísimos años entonces cuando se habla de un tema o traen una anécdota eso es lo que tiene New Will en realidad y que tiene de, de, de lindo en Mendoza y además periodistas eh, y los conductores, sobre todo súper reconocidos claro. también eh, y teniendo en cuenta además que son 65 años y de que este son trabajo. generosos porque no todas las figuras ustedes tienen muchas figuras en Iwil, no todas las figuras son así no, no, sí totalmente y, y muchas lugar, veces les dan lugar digo Se eh, nota, aparte sí. digo que hay como decían una, una muy buena onda entre todos se y se siempre nota, es, es con, con ánimos de aprendizaje todo, claro, ¿no? cuando cual. por lo menos cuando yo era nuevo Tuve compañeros que, que sí, que me ayudaron un montón, así que eso, eso también espero que, que se transmita y que se vea a través sin de los duda, micrófonos. Sin duda, Pero chicos, ¿ustedes han venido para todo? Sí. sí. Oh, lo lamento tenés. muchísimo oh. en el alma por lo que va a suceder, pero no es un programa más. ¿Cómo, ¿Cómo la la avisan a los chicos? Cero, cero. cero. ¿Vos me la minuta? Oh. No. Tampoco. No. A ver, bueno. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasa? No, iba, iba pero, pero sí nos vamos a divertir, lo vamos sí. a pasar bien. Así es a que. Oh. Porque la, la radio se la hace laburando, vamos a poner a trabajar un poco a nuestros invitados. Sí. Que no laburan nada, básicamente, no. básicamente. Un acá atrás. <risa> El señor Federico Salazar deberá sí. darle sentido a una noticia de último momento con sí. solo cuatro palabras que vos vas a tener que hilar. bien. Oh. Las palabras son. A ver. Debe ser fáciles, seguro, chicos. Pantuflas, Sí. Tereré. Sí. Vicky y y sopapa. Te lo dejo para que lo chusmes. A ver. Pantufla, Tereré, Victoria Sipolitakis y papa. Bueno, dale. Acción. Información de último momento. Tenemos que comentarles que la señora Victoria Cipollitaquis se accidentó cuando estaba limpiando en pantuflas y tomando un Tereré, pero... La mala jugada se la pasó la sopapa, una sopapa que estaba en el piso, la hizo tropezar, quebradura de cadera. ¡No! Exporta. ¡No! Vicky! Sí, ¡Pero qué genio! ¡Pobre Vicky, chico! Hay que tener cuidado con la sopapa. Para... ¡Todo Nada. con la imagen! Sí. volando. con sí, la sopapa! Sí, sí, sí. ¡Qué difícil! Además, oh. la radio, viste que no podés eh, hacer un minuto de silencio, Dios mío. Ya lo decía tu Sam. Sí. Puede fallar, oh. de hecho lo tuvimos acá hace poquito sí. Es el momento ahora de Pablo Galera Para que presente con mucho énfasis Una nota que no va a salir nunca al aire oh. Porque el operador está distraído Por sí. lo tanto, deberá seguir alargando Por lo menos Y esto es durísimo, ¿cómo oh. te pasa? Durante 30 segundos. ¡Oh! Los 30 segundos. A ver. ¿Noticia libre? Preparado? ¿Libre? ¿Libre? Noticia libre. Vamos a poner cronómetro en pantalla para el señor director. Por... Segundero, por favor. Así lo considere. Mientras tanto, yo voy a. a, a Ahí tiene que rellenar minutos, no, en realidad 30 segundos. ¿Puede sí. el productor ahí, no? El productor ah, se si quiere morir. ¿Tiene que ser sí o sí noticia o puede Lo ser... Lo que vos quieras durante 30 segundos, Chamullanos. No chamu, chamu, se corta la nota. Chamullanos, se corta la nota, mirá, no hay operador. Mirá, mirá que sé recitar poemas, ¿eh? Y, ¡Apa! y hasta más de 30 segundos. ¡No, un román! Wow. Wow. Es es 30 segundos al aire. Comenzando ya. Orinoco y Casiquiare van hacia Paramaribo, pero no llegan. Parima les va ganando camino. Del Chimborazo en las Crestas, Popocatépetl, Telenvidio y Alcotopaxi, Atacama, desmienten en Llanos Tranquilos. Tocatini, Pilcomayo, Napo, Topayos y Jingu se distribuyen obsequios 15. del Atlántico al Pacífico. Simapán y Momotombo, Tehuantepec, Chilpancingo, Tepic, Huasaco, Alto, Chusla. Clalpuyagua, Tolonisco, dan los compases arriba y abajo responden pisco, Lambaye, Antofagasta y Miquipampa Micuipampa y Coquimbo... ¡Tiempo tiempo! A todos no, ¡Tiempo no, no, no, paraíso! ¡Yo eso es primer año de locución. Sí, se lo recuerdo porque nunca me salió. Sí, seguía, pero era esa Sí, no Y, joder, y, y, se y seguía, pero bueno, si quieren otro día se lo termino porque sigue. Porque sigue. un minuto, A ver qué viene. Van llegando mensajes, voy a poner voz de locutores porque sí. la Van llegando mensajes de los oyentes de New Will. Y es el turno de Federico de leer mensajes al aire, un poco más difíciles de entender. Dicen lo siguiente: A ver qué dicen. Hola, mi nombre es Esteban y estoy aquí a favor de lo que ustedes dicen, porque estar en contra es ir en contra de los que están a favor y de la contradicción constante de los favores de ida y vuelta, que nunca contradicen a quienes a favor, a quienes eh, favor, a favor, no juegan en contra y siempre salen favorecidos los mismos. Hay algunos mensajes que ah, digo. Chico. Yo me encanta escuchar Hay, mi hay, una, hay unas Panos cosas con un eh, tema de puntuación. Eh, sí, sí, y, cuando, sí, sí, sí eh, y es como toda una cosa corrida, entonces es como cuando estaba laburando anoche <risa> en mi casa me pasó sí, que sí, mañana sí, a la mañana <risa> fui y vine y los claro. estaba escuchando y, y es como, para, entonces, a veces hay que armar. Preleer y, y después leer. Es sí, una cosa que da cambia todo el sentido. Sí, por supuesto. Coman niños. Ah, Coman niños. <risa> <risa> claro, claro. <Sí>, claro. <risa> Puenteguerra también, saludamos. Tal igual, le mandamos un beso enorme sí, no hace rato que lo quiero invitar a Me lo crucé hace unos años en el centro haciendo unos trámites. Así así que que que siempre siempre los mejores recuerdos al doctor Ángel Puenteguerra. Pero además, todo lo que dice, viste, le crees y si decís. Y a, sí, a todos wow, los ha marcado claro. por lo que siempre sí, los quedaron Vos no sí, estudiaste, ¿no? ¿Cómo no estuviste? No porque somos de la sí, masa masa más ma no, no ah, para. vos no sos de la masa no ay lo dejamos ah, afuera chicos chicos chicos es verdad no no no no no no o sea, a ver no, qué bueno, le toca, no no no me no me no me no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no bueno, gracias por escucharme, Will, y como les digo siempre, somos recontra felices de hacer este programa. Gracias, Orne, gracias, Ama, gracias, Peter, gracias a locu y por sobre todas las cosas, gracias a ustedes. Nos vemos mañana en el día más lindo de la semana. ¡Chau! Chicos, Chico, pero los... oh, no! Chicos, pero eso es mío. Qué? ¿Pero qué pasó? Vamos a todo que en Niuil, pero me está chorando el <ríe> ¿Viene con serrucho? ¿Ah, sí? ¿Y? ¿Viene con serrucho? Ya, mira, como que bien pinchado. Sí, no, no lo veo ah, bailando no la turraca. Igualmente eh, a Pablito, es eh, muy sí. serio, es muy serio. A vos sí. La turraca sí. A vos sí, sí te no va la, la turraca. turraca. Pero, eh. Eh. pero Pablo Galera no. ¿Podemos probar? Me gustaría un cierre con ¿no? Pablo Haciendo la turraca. Sí, ¿sabes? ¿sabes? Sí, a ver, de Federico Salazar, sí. Pablo Galera. Yo cuando era adolescente bailaba muy bien. ¿Bailaba muy bien? ¿Qué hace acá Pablo Galera? Chicos, chicos, para. Vamos se cierra yo voy a correr los sillones se los miro esto para que lo pongas en un meme vos que te gusta de hacer va para tiktok va para tiktok va para tiktok chicos son de son gente seria pero pasaron por para todo y quédate con nosotros así es que sí o sí se tiene que bailar la turraca ok es muy sencillo ya lo saben poneme la música señor Gustavito mandar corte rápido dale y le dice una turraca taca mueva la botaca taca con el taca taca anda con la paca taca le dice una turraca taca Taca, taca, para, taca, taca, para taca. taca, taca, taca, taca, taca.